Bueno, eh, hoy en las carteleras de cine, hoy es jueves, así que como hoy es jueves, usted va a disfrutar de un buen cine. Así que vaya uh, con su familia a disfrutar de un buen cine. Y bueno, la cartelera de cine está sumamente buena, pero antes vamos a dar una información en, eh, con esto del mundo del cine, del anime. Y es que Dragon Ball Z, Dragon Ball, estará la serie completa en Netflix, señores. En Netflix, y a las personas que quieran disfrutar. Vamos a poner, a poner algunas imágenes. Dragon Ball, sí, la Dragon Ball pequeño y Dragon Ball 7 estará en Netflix. Muchos episodios. ¿Eh? Muchos. Sí son, sí, son muchos episodios y van a estar todita disponible en Netflix. Eh, yo había visto que había puesto ya los caballeros de Zodiaco ¿Sabe? Una, una parte, todavía no lo he puesto completo. Creo que van a, a poner el diseño eh, completo. Bueno, aquí voy a leer la nota. Bueno, buena noticia para los amantes del anime japonés, en especial para los seguidores de Dragon Ball Z, quienes muy pronto podrán disfrutar en Netflix a Goku y compañía. Luego de que la empresa... Toy Animation firmó una alianza con el líder mundial de streaming. Sería el próximo 15 de noviembre, o sea, este próximo 15 de noviembre, cuando será el regreso de Dragon Ball Z a la pantalla chica a través de Netflix. Luego de Toy Animation, ya había permitido también que se dieran transmisiones de C y Sentai. O sea, yo yo sí lo he visto. Eh, la, la, los Caballeros de zodiaco están, pero creo que alguna, la clase de, lo de Hades y la saga de Hades y la saga de, de la otra saga, no me acuerdo. sí, hay algunas que están, que están ahí en, en Netflix, pero eh, por ese sistema de, de transmisión. Dragon Ball Z ha sido la serie más eh, criticada de Anto Animation desde su lanzamiento, ya que debió eh, el doblaje realizado en su citarlo su, perdón, en varios problemas, porque no se quiso contratar a los actores unidades para su versión en México, por lo que se utilizaron nuevas voces para la saga de Frizziel y Cell. O sea, ese sí no me gustó ahí. Ya <risa> ahí no me gustó un Ching, Porque quien publicó la foto fue René García, que es el que hace la voz de Vegeta, esa voz de insecto. Y esa vaina, y esa uno le encanta esa vaina, esa voz. O sea que no, no sé, o sea, en la nota dice que no, pero vi que René García publica la foto. Eh, eso quiere decir que puede ser que estén las mismas voces que uno vio cuando era niño, eh, Mario Castañeda, que es la voz de Goku, y René García en, en esta serie. Ojalá que utilicen esas voces para esta, esta edición que van a poner en Netflix, porque si no lo ponen, la gente se va a sentir un poquito raro, lo que, lo, los seguidores, porque las películas la han tenido que solicitar. Los fans son tan fuertes, René, sí, sí. que la película la han tenido que solicitar, la de Dragon Ball. Eh, la que han salido con la voz de los de, el doblaje de esos do, personajes. El doblaje en español originales que uno escuchaba en los 90. Así que a los fanáticos, en eso me incluyo, eh, vamos a poder ver a Dragon Ball Z eh, a través sí, de Netflix. Eh, eh, así que ya ustedes saben, tú y tu neta te vas a tirar tu Dragon oh, Ball Z de obligado. nuevo. Pero, pero sería bueno la misma voz. Eso no, es lo que veo, es que porque pero no, no que no la cambien. Si no, quitan a Vegeta y a Goku, sí. es como que ya. Es, la, es la, la misma la voz, voz. La misma voz es la que todo el mundo está esperando, porque le da... Como que uno se transfiere ese tiempo. Sí, las cosas son... Um, sí, muy buenas, muy buenas. Ay, sí, ay, ay, ay. Sí, eso, bueno. eso era el IEC, antes. <ríe> esa gente. Si ponen el chavoso, sí, yo lo veo. sí yo también, no creo que yo vea eso. Vi... No, yo, lo, yo te voy a decir Yo últimamente hasta la estaba viendo. Eh... El Chavo, tengo entendido que hizo un contrato con una compañía de Hollywood y lo van a promover más porque van a hacer una serie de la vida de, de okay. del Chavo, de, este de Chespirito. Así que eso viene interesante. Así que el Netflix ha revolucionado ya que... Por ejemplo, la generación de nosotros ya llegamos al momento lo vimos en televisión y todo eso, pero la nueva generación que lo ve a través de YouTube y de Netflix va a tener esa gran va a poder disfrutar de eso porque ojalá. hay niños, René, hay niños de esta generación que son locos con Dragon Ball. Sí, sí, Todavía, o, o sea, es, ojalá es impresionante, que también, ojalá que también lleven ahí a Netflix y la, todas las películas de Cantinfla, ojalá sí. Porque son, son críticas sociales sí que hay hacen. que ver hay Ojalá. que ver lo de cantinfla eso sí yo la veo tengo duda, entendido ¿no? que lo de cantinfla eso sí la veo hay un, Ay, hay, hay, hay, un hay un problema legal, legal. hay un hay problema, hay problema en la hay familia problema. La, la familia tiene un problema bueno